Hola, Lucidia. Hola, Trirene Frías. ¿Trirene o la hija de Trirene? Hola, profe. Buenas tardes. Hola, Lucidia. Hola, Lidia Crego. cámara al revés puesta. no sé por qué agarra al revés la cámara no sé no me hola Marcelo, hola a todos. Hola Lidia. Bueno. Hola Jessica Minuti, hola Mariela Tomar. Las dos, dice Trirene. Hola, mis amores. Bueno. Bueno. Eh, bueno, vamos... Si les parece bien... <coughs> disculpen por la tos. Vamos a empezar la, cla la clase de hoy, que es la clase número 9 de 14. Eh, nosotros, como les explico siempre, eh, este, en todos los viernes lo que hacemos es, durante la semana, ver cuatro videos... De la lista de reproducción de mi canal de YouTube Mi canal de YouTube se llama Marcelo Cheiro Díaz Y la lista de reproducción se llama Aprender Astrología Fácilmente Entonces eh, cada Cada día yo subo Acá se los comparto para que lo puedan ver. Cada día yo subo un video y después eh, eso de lunes a jueves. O sea, son cuatro videos. Y después hacemos la clase. Por ejemplo, por ejemplo, acá eh, subimos la clase 29, la 30. La 31 y la 32, que fue eh, el Sol en las casas astrales, la Luna en las casas astrales y eh, Mercurio en las casas astrales y Venus en, en las casas astrales. Y después, ese viernes, hicimos la clase número 7 con esas cuatro clases que están en la lista de reproducción que se llama Aprender astrología fácilmente. Cualquier cosa en el mensaje fijado está la lista de reproducción. La lista de reproducción actualmente tiene 50 y pico de eh, videos. Entonces, eh, esta semana, lo que Los videos que subí fue el 37 que es Neptuno en las casas astrales, el 38 que es Plutón en las casas astrales y eh, los nodos lunares en las casas astrales y por último Quirón en las casas astrales. Y ahora estamos haciendo la clase número 9 con estas cuatro eh, clases eh, bien eh, todo eso que eh, que yo digo en cada uno de, so de estos videos lo tienen en la caja de descripción o sea, por ejemplo, los nodos lunares en las 12 casas tienen un resumen en la caja de descripción del video. Lo mismo Quirón en las 12 casas. Y así con todo. Además de eso, tienen otra, otra cosa que es este librito que se llama Manual Astrológico en el que tienen eh, todo lo que necesitan para el nivel básico acá lo único que no vienen es ni nodos lunares ni quirón que si sí lo vemos en el básico pero eh, en este manual del nivel 1 lo dejamos eh, por fuera esas dos cosas este libro eh, me lo pueden pedir como PDF en forma gratuita, yo se los envío. Eh, si alguien quiere comprar el libro que está muy bonito, tienen que entrar a lulu.com, que es una editorial online on demand que hace imprimir libros a demanda y se los mandan a su domicilio. Eh, Sí, pero ya les digo, si se arreglan con el PDF, después a lo mejor el PDF lo pueden imprimir y demás, eh, no hay ningún problema. Eh, me lo piden por privado y yo se los envío. Nuestra idea no es comercializar el libro, pero si alguien lo quiere así de lindo, bueno, lo tiene que pagar. <ríe> por supuesto. Eh, corresponde eh, Está el, el manual este Está a 15 dólares Es un precio que le pusieron ellos Y, y además les cobran El envío Pero, pero bueno, Fue nuestra forma de editarlo eh, Hola Mónica Alejandra Alex River Bien, ¿Qué, ¿qué fue lo que vimos hasta ahora? En primer lugar, lo que vimos en, en las diferentes clases. Estoy haciendo un repaso porque hoy es eh, la última de las clases eh, con explicación de lo básico. O sea ustedes con esta clase tienen todo lo que necesitan para poder interpretar una carta natal todo, o sea ustedes ya tienen que pasar al nivel 1 aunque quedan todavía 5 clases la 10, la 11, la 12, la 13 y la 14 pero son 5 clases que las vamos a hacer más de práctica que otra cosa. Podemos practicar con cartas natales. Por ejemplo, vi que en comentarios eh, Marcela subió su carta natal. Podemos hacer su carta natal. Y ir practicando cómo vamos interpretando. Eh, pero con esto ustedes tienen todas las herramientas. Les falta nada más que una cosita que es aspectos que no es difícil. En la próxima clase yo lo voy a explicar. Y les va a ser muy sencillo aprender aspectos eh, entre planetas. Mientras tanto, ustedes ya saben qué eh, significa cada signo. Sí, ya lo aprendieron. Ya aprendieron qué significa cada casa. Ya aprendieron qué significa cada casa en cada signo. Ya aprendieron el sol en cada signo y en cada casa. Eh, ya aprendieron la luna en cada signo y en cada casa. Ya aprendieron mercurio en cada signo y en cada casa. Ya aprendieron Venus en cada signo y en cada casa. Ya aprendieron Marte en cada signo y en cada casa. Eh, ya aprendieron Júpiter en cada signo y en cada casa. Ya aprendieron Saturno en cada signo y en cada casa. Ya aprendieron Urano en cada signo y en cada casa. Ya aprendieron Neptuno en cada signo y en cada casa. Y ya aprendieron Plutón en cada signo y en cada casa. En esta semana aprendieron lo que es los nodos lunares en cada signo y en cada casa. Ahora bien, también aprendieron Quirón en cada signo y en cada casa. Esto en la astrología tradicional es lo más básico. Es con lo que ustedes pueden verdaderamente eh, oficiar perdón, pero mi mouse oficiar como astrólogos ¿sí? eh, teniendo este conocimiento de acá en más todo lo demás es mayor aprendizaje pero hoy ustedes ya manejan, si fueron siguiendo todos los videos, manejan un lenguaje astrológico con el que van a poder leer un libro y saber de qué se trata. Porque en general, lo que nos pasa cuando estamos aprendiendo astrología es que... Eh, Agarramos un libro y, y decimos, pero no entiendo nada. Claro, es un libro que lo escribió un astrólogo o una astróloga y que lo escribió para un cierto nivel. Y, y leyendo ese libro no van a aprender astrología. ¿Sí? La astrología en gran medida se aprende con la práctica. La astrología requiere de mucha práctica. En realidad se puede aprender también estudiando de memoria, pero es mucho más divertido la astrología practicarla. Y es mucho más fácil retener el conocimiento. Ahora, para eso, ustedes lo que necesitan es al menos manejar... Tres palabras claves, ¿sí? que por eso está acá en el manual, de cada una de las cosas que yo les dije. O sea, por ejemplo, eh, en generalidad para el signo de Aries. ¿Qué dice acá? Aries, emprendedor, iniciador, guerra, lucha, ¿sí? tauro, creatividad estabilidad, hedonismo Géminis, empatía pensamiento, teoría Cáncer emoción, protección familiar Leo, nobleza, vitalidad fortaleza Virgo, servicio análisis, detallismo Libra, equilibrio sociabilidad, mediación Escorpio profundidad, manipulación sensualidad Sagitario, filosófico, aventurero, idealista. Capricornio, conservador, estructurado, responsable. Acuario, amistoso, vanguardista, excentricidad. Excéntrico sería Pisces, sensibilidad, intuición, visión. Entonces, por ejemplo, yo me voy a las palabras claves de las casas, ¿no? Entonces, vamos a suponer que voy a la casa 1. Yo sé que la casa 1 es fuego personal. Expresión de la fuerza vital, actividad y liberación de la fuerza vital, inicio de la propia identidad. Eso es lo que significa la casa 1 en general. Ahora vamos a suponer que tengo eh, ...casa uno en... escorpio... ...profundidad, manipulación... ...sensualidad... ...es escorpio... ...entonces... ...¿cómo va a ser la expresión... ...de la fuerza vital? ¿Cómo va a expresar su fuerza vital? ¿Cómo va a ser... ...la actividad y la liberación... ...de la fuerza vital? ¿Cómo va a ser ese inicio de su propia identidad y va a tener características de escorpio si está la casa 1 en escorpio o sea va a ser profundo, profunda va a ser manipulador o manipuladora va a ser sensual ¿sí? ¿se entiende cómo vamos haciendo esa esa combinación Lavero Quesada Morena como Buenas, Buenas tardes Buenas eh, tardanza Buenas tardes ¿Se entiende cómo vamos haciendo esas combinaciones? Y por eso la importancia de que tengan el, el PDF de esto porque acá les viene algo que está muy piola que es por ejemplo, en, en la parte final, en las tablas finales, les viene el signo de Aries, ¿sí? Si el Sol está en Aries, tres cualidades y tres defectos. O tres palabras claves positivas y tres palabras claves negativas. Pero antes también les viene qué significa cada casa en cada eh, signo. Entonces yo ahí puedo combinar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo casa 3 en Aries. ¿Sí? A ver, vamos a hacer esta carta que es del 21 de septiembre del 2019 a la 0158. Es una carta cualquiera que yo tengo para trabajar justamente estas cosas. No es de alguien personalmente. Entonces, el sol, acá lo podemos ver, ¿sí? Que está dentro de la casa 2, ¿sí? En el signo de Virgo. Entonces, yo voy a decir que la casa 2, ¿sí? La casa 2, la cúspide de la casa 2, o sea, la liñita donde se inicia esa casa 2, está en Leo, no está en Virgo, está en Leo. Entonces voy a leer qué significa tener la casa 2 en Leo. Es una persona que va a tener prestigio, que va a recibir honores y es un buen negociante con esa casa 2 en Leo. Pero ahora yo quiero saber qué significa tener el sol en Virgo. ¿Sí? Entonces, busco acá Virgo y me dice que el sol en Virgo es servicial, responsable, detallista, controlador, crítico, sarcástico... Y entonces yo hago una combinación. Casa 2 en Leo, prestigio. ¿En qué va a tener prestigio esta persona? Y en lo servicial, que es? En lo responsable. Sí, o sea, va a ser una persona que se va a caracterizar por ser muy responsable, muy detallista, y eso le va a dar un gran prestigio. La gente va a valorar eso de esta persona. ¿se entiende cómo voy armando esa rompecabeza que es la astrología? Hola, oh, Marín. Sí, Marquita se entiende. ¿Un momento? Sí, entendí bien. Bueno, bueno. Sí, se entiende, gracias. Bien. Bueno, ¿Preguntas que me quieran hacer? ¿Me estuvieron viendo los videos? Yo el de Quirón no lo veo a un profe, pero sí los he ido siguiendo un amor. ¿Y como semana No los he visto, maestro, porque tengo lo del concurso ma... el mañana, entonces sí. no he tenido tiempo. Suerte, suerte, suerte con el concurso. Muchas gracias. Hola Marcelo, yo la verdad esta semana Hola, estuve Sophie. viajando. Estuve viajando y no fue, me pude conectar un día a la, a la charla, pero no se oía porque tenía mucho ruido. Entonces me toca exponerme al día ahorita. Bien. Sí. Pero con la explicación que nos acabas de dar, creo que de todas maneras podemos avanzar. Bien. Uh -huh. Bueno, me alegro, me alegro mucho. A ver. Yo estoy bastante ocupada, pero quería decir algo, ¿no? La mayoría que estamos en el grupo somos acuarios, somos Géminis hay que lidiar con los feminianos para durar. Ah, no, mira, momento el secretario de cultura me puede sacar de las casillas. Lo que pasa es que, mira, me freno porque es tan, pero tan, tan generoso, tan generoso, tan buen compañero, bueno que me olvido después de todos los, los problemas que pueda tener, ¿no? Pero hay que tenerle sí. una paciencia que Podés imaginar para que decida los casos que le pedí. Sí, sí, sí. Los geminis en ascendente y en signo son un dolor de ombligo. Sí, la verdad que sí. Ahora, este geminiano tiene la luna en virgo igual que yo. Tenemos algunas cosas muy parecidas, pero sí no tiene así la, la rapidez o el ímpetu que tengo yo, no, se toma sus tiempos, descansa y en materia física no podés estar así tan tranquilo además le quieren investigar uno hasta las muelas, no, no, qué horror no pierden mucho el tiempo no me gusta esa personalidad paso bueno, como todo como todo yo tengo medio cielo en géminis así que yo no pero me tú quejo son dulce pero además yo dije los que son de, sí, cielo, de o sea son bien rígidos todo quieren investigar todo no quieren saber se sienten pues luego ahí no bien raro <risa> eh, bueno bueno sophie green quiere decir algo o oh, te olvidaste más tú eres libro? sagitario con ascendente en Leo sí. ¿Mm? estaba preguntando estaban hablando era de Géminis, ¿verdad? sí, Sofía <risa> ah, por los pues los comentarios veo que la, las personas de Géminis pueden ser un poquito metiches <risa> no, no sé si metiches, lo que pasa que es el signo eh, en primer lugar, es muy difícil entender a un geminiano, porque tiene dos pensamientos. Eh, Géminis, a diferencia de Libra, por ejemplo, que son dos signos de aire, eh, Géminis es los gemelos. Entonces, Géminis siempre quiere dos cosas. No es como Libra que quiere una cosa o la otra, y que nunca se decide por cuál. Eh, como todo signo de aire es muy volátil, entonces claro se encuentra, por ejemplo, con, eh, con Martita Marín que también es de un signo de aire, de Acuario, y, eh, y claro es viento y viento y viento o se hace un tornado. Eh, se encuentran con eh, Perú. Pero que esada, que es fuego y producen un incendio. Y eh, eh, sí, pero que sabe eh, que es Aries, es, es Ari, ese fuego. Y entonces, sí. claro, producen un incendio. Eh, y vos sabés que él, además de ser un hombre muy culto, es, es homeópata y es astrólogo también. Ah, mira qué interesante. Así que eh, Sí, si... es astrólogo, y es toda la familia. Son ocho hermanos que son médicos, son astrólogos y homeópatas los ocho. A ver si, si conseguís que nos dé una charla eh, sobre astrología médica. Justamente me dijo que le habían pedido eso no sé para qué, Le voy a preguntar, porque él me dice las cosas y después se olvida. Por ahí le pregunto y me dice: ¿Qué? ¿Qué pasó? <risa> es tema que, tiene. que arreglamos, un, arreglamos, por ejemplo, bueno, mira, nos encontramos a tal hora, en tal lugar, porque van a venir el bailarín, tal, va a venir el cantón, el cantante, tal, si ya quieren hablar. Y cuando lo llamo me dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué me dijiste? a mí no sabía nada. ¿Cómo que no sabía nada? Si te avisé y quería hacerlo. Claro, sí. Así son los geminianos. Porque, nada, tienen doble mente. Son gemelos. Entonces hay que avisarle a los dos. Porque si no, hay uno que no se entera. Que, tiene... <ríe> que también es además tiene una academia, me dice, ¿qué quieres con esa luna en Virgo? Dije, mira, yo tengo la luna en Virgo y no soy así. Sí, no, no, no. No, no es por la luna en Virgo, es por el sol en Géminis eso. Eh, la luna en Virgo, al contrario, es detallista, es súper detallista. Eh, no, no sé a por qué ella lo ve así, con lo de la luna en Virgo. Bien. Sí, la verdad es que no, no sé. Bien. Eh, entonces. Eh, ¿Ven que esta es la manera más linda de aprender astrología? Hablando mal de los demás. Eh, Ay, ¿no porque... Nuestro no nada más habla de sus experiencias. No habla mal de los demás. Yo no tengo buenas experiencias con los signos de aire. Es decir, no tengo absolutamente nada que decir, pero trabajar con él y sí, realmente tener una paciencia, tener una paciencia de sangre. Sí, sí, sí, seguro. Trabajar con un geminiano es muy difícil. Eh, son personas. Eh... La mamá de la actriz, sí, Mariana Clark, que era directora. Teatro y trabajó con él antes que yo. Uh -huh. Me dice, ay, dice, no sabes, la... porque cuando se enteró que yo estaba con él, dice, armate de paciencia porque no sabes ¿eh? lo que es trabajar con él. Es sí, es un encanto de persona. Mm. Eh, así les decía, es más lindo aprender la astrología y se les graba. Mucho más fácilmente cuando uno eh, se ríe de los propios defectos que, eh, que tenemos por signo. Vieron cuando yo eh, molesto con que hoy me levanté súper leonino y entonces porque yo tengo ascendente el leo. Eh, Ustedes vieron esto de, para la gente de nivel inicial que. Eh, toda la carta es importante la carta es lo que crea al individuo o sea un individuo no se puede decir que es únicamente un signo o sea cuando yo digo que yo soy de Sagitario o como decía recién por ejemplo que Vero Quesada es de Aries lo que estoy diciendo es que el sol en el caso de ella, estaba pasando por el signo de Aries cuando ella nació. Entonces, eh, en esta carta, por ejemplo, esta carta que no es de nadie, eh, es, el sol está pasando por el signo de Virgo, o sea, sería de un virginiano o una virginiana, esta carta. Entonces... Lo que hace el individuo es la combinación de los 12 signos con las 12 casas, los 10 planetas, más Quirón y los nodos. Eso es lo que hace a la personalidad completa. No es lo mismo hablar de un virginiano que nació con este Marte en Leo. ...que hablar de este virginiano que nació con este Marte en Virgo. No es lo mismo hablar de un virginiano... ...que tenga, por ejemplo, a Saturno en Acuario... ...que de este virginiano que tiene Saturno en Capricornio. ¿Sí? Entonces, todo, todo, todo, todo es importante... En una carta natal. Ahora, hay tres características con las que más identificados nos sentimos. Todos, todos, todos nos sentimos más identificados con esas tres características. Una es el sol. En general, todos nos sentimos súper orgullosos de nuestro signo. Eh, porque es donde estaba el sol cuando nosotros nacimos. Entonces, yo me siento pero, re orgulloso de Sagitario, de ser Sagitariano. Me siento un bendecido de haber nacido bajo el signo de Sagitario. Pero seguramente Vero se sentirá <coughs> re agradecida de ser Ariana y Martita Marín de ser Acuariana y etcétera etcétera cada uno soy se siente... acuario también <ríe> muy bien <Sophie. risa> eh, entonces cada uno se siente súper identificado con eso la otra cosa yo? la otra cosa perdón martita la otra cosa que nos eh, nos sentimos muy identificados es con nuestro ascendente ¿Por qué? Porque el sol es como somos. El ascendente es cómo hacemos. Entonces, con el ascendente nos sentimos también muy identificados. Y finalmente, la otra cosa con la que nos sentimos muy identificados todos, es con nuestra luna. Eh, pocas personas saben a menos que estén en astrología pocas personas saben dónde está su luna de nacimiento eh, menos que estén muy metidos o se hayan hecho recientemente una carta natal sino medio raro pero eh, cuando aprenden dónde está la luna cuando ustedes nacieron se van a sentir muy identificados también con la luna porque la luna es la forma de sentir. Cómo sentimos. Son los afectos, lo que me afecta. La luna es las emociones. Entonces, eh, decimos en astrología que toda la carta es importante porque... Yo vivo en una casa, toda la casa es importante, ¿sí? Eh, es importante tener separado el baño del dormitorio y del living y de la cocina, ¿sí? Pero, pero en realidad lo, lo que la mantiene en pie a la casa es los cimientos. Entonces los cimientos de, esta de una carta natal, de todas las cartas natales, son el sol, la luna y el ascendente. O sea, la fuerza vital, la fuerza emocional y la fuerza motriz. Esas son las tres cosas fundamentales en la astrología por eso yo a ustedes que están iniciando el, el camino de, de la astrología y que supongo que la van a ejercer como profesión porque yo lo que busco es preparar astrólogos astrólogas que quieran ejercer la astrología, que quieran trabajar con esto, que quieran tener clientes con esto, igualmente ustedes lo pueden hacer también nada más que por una cuestión de, eh, de, de saber astrología para ustedes o para su familia o por curiosidad y nada más. Eh, no están obligados a que si toman el curso este Después van a tener que, que trabajar sí o sí con astrología O sea, tenerlo como profesión Pero es una profesión muy bonita eh, eh, Y entonces a mí lo que me gusta es prepararlos para la astrología Para que oficien como astrólogos. Para eso, es que yo les, les digo, les doy estos tips astrológicos. Ustedes, cuando tengan un cliente adelante, o, o un consultante, ¿sí? un amigo que no paga, pero que le están haciendo la carta natal, eh, todos, todos los seres humanos reaccionamos de la misma manera. Eh, cuando nos van a empezar a hablar de algo muy importante Como es nuestra carta natal Que es un mapa de nuestro todo Es eh, el, el mapa de, de nuestra vida cuando nos van a empezar a hablar, nuestro psiquismo automáticamente se cierra. Porque es demasiado fuerte. ¿Sí? Una sesión de carta natal bien hecha. Entonces nosotros, como astrólogos, lo que tenemos que empezar es por buscar la forma de que esa persona se vaya abriendo para que escuche lo que tenemos para decirle. Y la mejor manera es empezar por esos tres pilares. ¿Por qué? Porque esos tres pilares de la astrología, que es el sol, la luna y el ascendente, todos nos sentimos muy, muy identificados. Entonces, cuando empezamos hablándole de eso, la persona empieza como a desestresarse. Entonces, después podemos profundizar en todo lo demás. ¿Se entiende lo que quiero decir? Baja la guardia. Sí, Marcelo. ¿Se entiende? Y aprovechando. Eh, yo incluso, cuando recién comenzaste, lo que te iba a decir era que yo estoy más identificada con mi ascendente que con mi propio signo. Yo con mi propio signo, por ejemplo, sí, no, no me pueden quitar la libertad como no me puede atar a nada. Pero mis reacciones son librianas. Mi padre era de Libra y tengo las mismas reacciones que tenía hoy. ¿Seguro? Eh, yo tengo muchísimo de Leo. Sí, no, no, no, un cálculo de la carta porque no sé qué... Número, le daba un número a cada planeta y me dijo que mi signo final era libre. Mira. No sé cómo es eso. Nunca... Nunca había escuchado eso. Y se le, da, se le da un número a, a cada planeta, ¿no? Por supuesto, los y las lunas son los que tienen. Yo antes no tenía por acá. Ah, sí, bueno. sí, sí. Y sí, sí. eso da el resultado, se da personalidad. Y dijo que en realidad era libre. Sí, uno se va identificando mucho con el ascendente de uno. Porque es la manera que tiene de hacer las cosas. ¿sí? Es eh, eh, la manera de actuar. El ascendente. Eh, y el sol es como uno es verdaderamente. Entonces, en general, de esas tres cosas, de cómo sentimos, de cómo actuamos, y cómo somos, es que eh, nos sentimos más identificados que con todas las otras cosas. Cuando ya nos empiezan a hablar de Saturno, de Júpiter, ya nos empieza a quedar como más lejos, pero tiene mucha importancia. Eh, eh, la misma importancia que tiene toda la ya les digo, o sea, parte de la base de que cada carta natal es un individuo distinto. Bien. Eh, Marcelo. Sí, Sofía. Es que quería hacerte una pregunta. Yo he visto que hay, por ejemplo, mmm, algunos mmm, textos de que dicen que, por ejemplo, la luna es exiliada, o en otras es exaltada, en otras se sale como, dice que está en caída en, en un determinado signo. Entonces quisiera que nos explicaras, o por lo menos yo no, no entiendo bien, qué diferencia habría entre exiliada y regente, o qué es exaltada y, y, y en caída. Acá en, en el manual tienen las tablas de dignidades planetarias. ¿sí? Uh -huh. Entonces tienen el planeta con el símbolo, con el nombre y en qué signo está en domicilio, en exilio, en exaltación y en caída. Entonces, Pero ese... Sí, de acuerdo, ahí, pero mi pregunta ahí, ahí, más ahí, es... Ahí, ahí voy a explicarte, dame un ah, segundo. Ah, bueno, perfecto, dame un segundo. muy amable, <ríe> gracias. Sí, sí, no me dejan. <ríe> por ejemplo, el Sol, por empezar por un planeta, el domicilio del Sol decimos que es Leo, ¿por qué? Porque el planeta regente de Leo es el Sol. Entonces, como rige el sol a este signo, cuando está en este signo decimos que está en su domicilio. Entonces, tiene mayor fuerza, tiene mucha contundencia, ¿sí? Ahora, cuando está en exilio, o sea, el sol en acuario, en exilio, siempre es el, el, eh, el signo opuesto, ¿sí? Exilio detrimento se llama en acuario. Eh, decimos que ese sol tiene menos fuerza, ¿sí? Entonces, suele... Cuando está el sol en acuario, suele matizarse mucho con el planeta que rige a acuario, o sea, urano. O sea, es un sol menos puro. Es un sol que tiene más características uranianas que solares. Eh, en exaltación está en Aries, o sea, está tan o más fuerte que en su propio domicilio, está exaltado, ¿sí? eh, Y en caída está en Libra, ¿sí? O sea, está débil también ese sol, ¿sí? Está en caída. Por ejemplo, el caso de la luna, la luna rige al signo de cáncer. Entonces, en cáncer está en su domicilio. Va a ser una luna súper emotiva, muy demostrativa de sus eh, emociones. Eh, ¿Sí? Ahora, en Capricornio, que es el signo opuesto, está en caída. Eh, perdón, está en caída no. Está en detrimento eh, o exilio. Eh, o sea, va a estar muy matizada por el planeta regente de Capricornio, que es Saturno. Entonces, va a ser una luna que pone muchas barreras para demostrar lo que siente va a ser más bien distante más bien fría emocionalmente o frío emocionalmente la persona con luna en Capricornio en Tauro <coughs> la luna está en exaltación por lo tanto está tan fuerte como en su propio domicilio y en Escorpio ...va a estar en caída... ...entonces va a ser una luna... ...que va a estar muy matizada... ...por el planeta regente... ...de... ...Escorpio... ...que es Plutón... ...o sea... las ...emociones muy plutonianas... ...muy explosivas... ...¿se entendió lo que es... El, ...las dignidades planetarias?... Sí, sí, Marcelo, muchas gracias. Sí. Sí. Bien, así tienen sí, profe, gracias. Así tienen en el manual todas las eh, las dignidades planetarias. El manual, ya les digo, no les hace falta comprarlo, los que, los que no lo tengan me lo piden y en PDF yo se los mando gratuitamente. De regalo bien les mando un abrazo enorme enorme enorme nos volvemos a encontrar el próximo viernes claro que sí por supuesto como todos los viernes con la clase número 10 de las 14 que vamos a dar la clase que viene vamos a ver eh, el tema de eh, eh, así que por favor miren los videos que subo en la semana eh, ¿Qué más tenía para decirles? Bueno, mañana por YouTube En mi canal de YouTube, en vivo Prácticas Astrológicas Que ya vamos por la clase 127 De Prácticas Astrológicas que está bueno, aunque no tengan el nivel, porque ahí hablamos de Carta Natal, Revolución Solar, Revolución Lunar y Tránsitos Diarios. Así que aunque no tengan el nivel, está bueno que escuchen la clase, que vean la clase, que participen en la clase. Pero es por YouTube, no por acá. Mañana sábado. Les mando un abrazo enorme. Nos volvemos a ver el viernes que viene. Chao. Hasta la próxima. Gracias, Marcio. Nos vemos mañana. En, nos vemos. Gracias. Cuando es de mañana, mañana. en la clase más. Gracias. Bye. Gracias. Okay.